Hola, yo soy David, un bibliotecario colombiano que fue retado en mi IFLA Global Vision por christine de IFLA. Participé en los talleres de IFLA Global Vision y me sirvieron para ver cómo desde diferentes lugares muchos bibliotecarios empezaron a pensar en la sociedad y de hecho fue maravilloso ver cómo empezaban a hacerse conexiones, incluso alrededor del mundo. Durante Global Vision, empecé a leer y leer y buscar en libros ideas que de hecho detonaron muchas preguntas, que daban nuevas ideas sobre cómo las comunidades y las instituciones podrían enfrentarse a retos mundiales desde contextos locales. Ahora quiero retar a dos personas y una institución a que me cuenten su experiencia con IFLA Global Vision. Primero, a la Asociación Paraguaya de Gestores de la Información, a Elizabeth Valdés de Ecuador y a Sara Bolaños, también de Ecuador. Recuerden usar numeral MIFLA Global Vision y retar a otros participantes. Tienen dos días para responder este reto. Este video está en dominio público.